Hola, buenas tardes amigos, un jueves más estamos aquí en el ciclo de charlas con Mercedes Sevillano eh, que hoy también eh, será su último día, pero nos hablará de, de esta charla que tenemos hoy que se titula eh, ¿Qué marca tu diferencia? ¿Vale? Ella, eh, como ya la conoceréis, pues trata el tema de la marca personal y tiene mucha experiencia en tratar a las personas y de alguna forma pues eh, quedarse con las partes más positivas, con sus potencialidades. Entonces, bueno, tengo muchas ganas de hablar con ella. Vamos a ver si, si, puede, si la puedo admitir. A ver, un momento. Sí, ahora ya está con nosotros. Y bueno. Hola, Mercedes. Hola, ¿qué Bienvenida? tal? Bienvenida. Muchas gracias por estar aquí de nuevo. Esta es nuestra muy última bien. charla contigo. Estoy sí. muy agradecida de que hayas colaborado en las anteriores y haber creado esta sinergia ¿no? tan bonita que hemos creado. Y bueno, ahora estaba hablando de, de que el título de esta charla es ¿Qué marca tu diferencia? Y bueno, pues una vez más no tenemos que hablar de, de las personas, pues que de sus dones y talentos, de sus capacidades, de todo lo que les hacen especiales, ¿no? ¿Qué es lo que te hace sí. a ti marcar la diferencia? Eh, bueno, espera, bueno, lo primero gracias también por esta este ciclo de charlas y este y espero que, que haya más ciclos eh, tuyos con otras personas Con las que puedas unir y, y que haya buena conexión y buenas sinergias Entre, entre tu marca y la de ellos ¿no? eh, eso, eso te deseo Y, y deseo al, mu al mundo y a, y, a, y a padres y a niños Y a todos sí. los que pueden aprender de, de conté de talento ¿no? y, de, y de Neus y de ti eh, y otra cosa, ¿se me, ve, ¿me veo como muy oscuro de fondo? ¿O soy yo en mi pantalla? A ver, yo te veo perfecta. Bueno, te vería mejor con las gafas, pero vale, no estoy bien. De luz, Será te mi pantalla o lo que sea. Yo es que me veo como con un fondo muy oscuro. Y... El fondo está oscuro, pero tú te ves perfecta. Sí, bueno, espera, voy a levantar esto un poquito. A ver. Ay, yo creo que mejor. A ver. Vale. Muy bien. Sí, sí. Bueno, ¿qué marca la diferencia? Pues a ver, esto yo siempre digo que nosotros. ¿Qué marca mi diferencia? diferencia? Mi diferencia, eh, eh, yo creo, por lo que, evidentemente, por lo que me conozco hasta ahora, hasta ahora. Porque, y por porque lo que yo, los autoconocimiento es toda una vida. Autoconocerse sí. es toda una vida. Realmente. Y por lo que los, los demás dicen de, de mí, ¿no? Que, que es, que es eh, básicamente lo, lo que, la marca que vas dejando, ¿no? eh, Por cómo eres, eh, creo que marca mi mi marca mi, mi, mi alegría, ¿no? mi, muchas, mi entusiasmo, mi, mi autenticidad, eh, mm. o sea, porque bueno, esto me expreso tal cual y bueno aunque no todos en el fondo decimos todo ni todo tal ni en fin pero creo que la gente se siente con mucha libertad eh, cuando habla conmigo y creo que esa es principalmente lo que marca la diferencia Yo, no es que haya o sea tengo facilidad para socializar pero creo que esa facilidad viene dada por que habrá algo en mí, sí. lo que sea, que invita a que una persona se sienta como, como, bueno, mira, con ella puedo decir esto, lo otro, no sé qué, ¿no? Y yo mm -hmm. es algo que sí que percibo, y quizás esa sonrisa invita, eh, y también percibo cuando no estoy en, esa, en, en mí, ¿vale? Y estoy más aquí, en el mm -hmm. enredo, en tantas otras cosas, entonces yo ya no atraigo lo mismo, y, y por eso me doy cuenta, ¿no? Y, y a mí me sale, me sale solo, o sea, yo, yo saludo con mucho entusiasmo tal, porque me encanta, o sea, para mí cualquier interacción con cualquier persona para mí es como súper único, ¿sabes? Sí, sí. Eh, y, y esa es, yo creo, lo que marca la diferencia de mí, que la gente, yo espero que se quede mejor, que... Que antes de cualquier interacción conmigo, ¿sabes? Y yo, yo, creo que yo con eso ya estoy satisfecha. Pero desde el colegio ya era así, Neus. Sí. Las, de acuerdo de mis compañeras súper nerviosas por los exámenes. Y yo realmente es que para mí el colegio, o sea, no, nunca ha sido súper competitivo. No ¿no? Y no me lo tomaba tan en serio. Eh, y, y entonces me me chocaba mucho ver las agobiadas y digo, hombre, es cierto que yo igual no me lo he preparado igual de bien, claro. Eh, pero bueno, yo con aprobar y pasar de curso y tal, para avanzar, yo ya estaba, no sé, como que no le daba esa importancia, ¿no? Pero para mí, eh, si ellas estaban nerviosas antes de un examen, que yo decía, pero si esta chica saca buenísimas notas y se lo ha preparado súper bien, digo, ¿cómo pueden estar nerviosas, sabes? si yo ya, si decía algo gracioso... Y esa ya estaba más tranquila o ya se reía, yo ya, yo ya para mí era misión cumplida. ¿sabes? Yo, yo ya para mí había probado. En serio, sí, sí. Y yo para. Y me sigue pasando, sí. Sí. Es tan inherente a ti, ¿no? Esta forma de ser, esta naturalidad, esta energía, ¿no? El llevar la alegría contigo, que realmente ha formado parte de tu vida siempre. Y como madre, como madre, eh, también intentas eh, potenciar este entusiasmo, supongo, a tu hijo, ¿no? Pues sí, claro, bueno, eh, yo creo que además los padres realmente, eh, y cada vez me doy más cuenta, porque yo también lo hago, las charlas estas que de repente echamos, no, o sea, a veces ya es como, pero ¿para qué estoy echando la charla? Si, si yo ya sé que, que va, van a aprender por, por imitación y porque les pega, ¿sabes? O sea, es que es todo tan sencillo, es, o sea, es que nos esforzamos tanto en, en, en no sé qué, <risa> sí. pero que realmente sí, claro, y él, eh, claro, sí, lleva ese entusiasmo, pero pues igual, me ve, por ejemplo, pues con cualquier cosa, organizando, que siempre me gusta organizar, yo siempre estoy, si sí, una cosa y otra, <risa> o sea, no, o, siempre estoy como, no sé, planificando tal, y, y entonces, claro, él eh, también también lo, lo percibe, igual que percibe todo, ¿no? Porque igual que percibe la intensidad de todo, ¿no? Del sentir. Una persona muy alegre también es una persona muy triste. O sea, es una persona que tiene una energía intensa. Yo, por lo que he comprobado en mí, ¿vale? Sí. Y es otra cosa, por ejemplo, Neus, que claro, está mal... Eh, etiquetada o, o, o claro, se le da un a, al estar triste o al sentir tristeza, ¿no? como, ay no, no, hay que estar siempre tal o alegre o hay que no sé qué o bueno, guárdate los... eso y no pues también me he dado cuenta que la vida me justo me pone personas que les cuesta más expresar tristeza o expresar otras cosas ¿sabes? y, y, y me han llegado a decir Gracias por, por, por llorar o por tal o por sentir, <risa> ¿sabes? No, no, no. Cuando yo muchas veces me he sentido mal por ello, ¿sabes? No, no. Me he sentido mal porque, ay, esto no soy, o sea, por todas esas cosas que nos decimos, ay, no debería, o yo soy alegre si lloro, no soy yo, o, ¿sabes? Como te no, no. haces esa, o no, no. lo contrario, llorar es débil, o yo que sé, todas esas cosas, ¿sabes? Pero sí. cuando uno no, no lo puede aguantar. O sea, es tal, y tampoco está ahí en la. En la sin, sencillamente es el sentir y ya está, mm. y ya luego otra vez, o sea. Sí, sí, sí. Pero, Pero es algo, sí. esto tiene que ver mucho con la educación emocional, ¿no? Que quizás no nos han dado. Que yo siempre hablo de que es algo súper fundamental en las escuelas, ¿no? Eh, pues que los niños tengan esa asignatura, ¿no? De inteligencia emocional o educación emocional, como le queramos llamar, ¿no? Pero desarrollar estas esta parte, ¿no? emocional de las personas que, bueno, pues lo que tú acabas de decir, ¿no? permitir sentir, esto no nos lo han enseñado. Entonces, más bien lo que nos han hecho lo que nos han hecho aprender es de tapar, ¿no? Las o sea, no es, no está bien, ¿no? mostrarte triste, no está bien, ¿por qué no? O sea, forma parte del ser humano, de la vida y todo se tiene que expresar, ¿no? Porque si no vienen los bloqueos. Entonces, claro, yo creo que hay muchas asignaturas que no sirven para nada en la escuela y que eh, realmente hacen falta otras, como educación financiera, por ejemplo, también, ¿no? Porque cuando te haces mayor, dices, bueno, y ahora cómo utilizo yo mis dineros, mi dinero, ¿no? No me han enseñado sí. mucho esto, ¿no? Todos tenemos también, eh, pues, una vida ancestral, ¿no? De nuestros ancestros, pues que una energía ancestral que también marca mucho y esto pues no lo conocemos, ¿no? Apenas sabemos de la vida, desde luego yo de, mi, de mis bisabuelos ya en absoluto no conozco nada. Entonces, conocer todas estas partes que forman parte de, sí. de nosotros mismos, yo creo que en el colegio nos tendrían que ayudar a conocernos, ¿no? Y más en este sentido, ¿no? Y bueno, y también lo que tú dices, ¿no? En las emociones. Entonces... Yo, para mí es muy positivo que los padres pues, tengáis esta conciencia, ¿no? De abrir más la mentalidad a vuestros hijos, de permitirles ser, permitirles expresar. Yo creo que es una asignatura pendiente para muchos padres que todavía están en este sentido dormidos, ¿no? Y sí. piensan pues, que, que, bueno, que, que no es tan importante esto, ¿no? De, de expresar las emociones pero que realmente, si tomaran conciencia, eh, sería muy positivo para ellos, principalmente para los propios padres y luego para los niños, porque el trabajo que hacen los padres lo reciben los niños también. O sea, a ver, los niños son unos maestros de los padres, pero a la vez sí. los padres son el ejemplo de los niños, con lo cual aquí hay una retroalimentación que los padres tienen que estar muy conscientes de ello. Y yo por lo que veo, por lo que he hablado contigo, tú todo esto lo tienes muy asimilado también. Bueno, yo como te digo, perdóname, pero es que todo rato da el sol y hoy es que da, bueno, que es maravilloso, porque da una maravilla de sol, ahora mejor. Pero me estaba como, <risas> es que tengo la ventana detrás y ese, que, bueno, a ver, al final es como, mira, Tú hablas del colegio, ¿no? Que, que hay que enseñar en los colegios, todo eso, ¿no? Que, pero es que el, el realmente colegio, o sea, cuando tú tienes un, un hijo y eres padre, es, es el mayor, creo que es la, la mayor oportunidad de conocerte que, que puedes o sea, tener, ¿no? Tienes muchas, con cualquier interacción, relación, todo, pero es que la de padre... O con tus padres también, o con tus hijos, ¿no? Pero eh, al final ese es un gran aprendizaje. Entonces, eh, es cambiar el chip de que nos enseñaron, ¿no? De, de, de, de, ay, porque eres de esta manera, porque no sé qué y por qué tal, es cambiar el, el chip y decir, eh, si todo, o sea, si yo le estoy reflejando y esta persona que viene con un corazón absolutamente puro, es un alma pura, es un alma por abierta, es un y lo sabemos, porque cuando tienes un bebé y lo ves y dice eride... ¡Oh! y todo, ¿sabes? Entonces eh, esta persona está realmente aprendiendo de del reflejo y luego con las cosas que trae, ¿no? Uh -huh. Y al final, si quieres que las cosas eh, se pues, eh, fluyan y si quieres que, que la... aprender realmente de, de esa experiencia, de, de la maternidad, de la paternidad, ¿no? Al final, de verdad, es que no queda otra. Porque si no te, te estás dando todo el día contra algo, eh, no aceptas, no tal. Y es que no queda otra, al final. No, o sea, no queda otra. La vida siempre uh -huh. te va a decir, venga, mm, aprende, deja de, de echar balones fuera. O deja de tal, deja de cargar al niño. Luego hay que, los límites, por ejemplo. Porque es fácil no poner límites, ¿sabes? Pero poner límites es muy difícil también, ¿sabes? Pues todo eso es un, es un aprendizaje al final y esa es la gran escuela. O sea, en el fondo es como eso. Y yo básicamente a lo mejor eh, me dije, es que no, no, puede, o sea, no, no puedes estar estampándote todo el rato con lo mismo, ¿sabes? O mira, yo conozco, por ejemplo padres que eh, pues claro si los niños son más son más expresivos y tal pues claro el colegio no, no está tan hecho para esos niños sabes porque no no no no no, no es tanto no, no, no hay no hay un día para el canto por ejemplo no hay un día para el tal no hay un día o sea no es el matemática ya lo sabemos no entonces esos niños mmm, al final no, se quedan un poco ahí a medias y les cuesta tanto todo que al final, claro, ¿qué pasa? Que jo, te puede costar una cosa y vas a hacer el esfuerzo, ¿vale? Porque todo no siempre va a ser fácil. Pero por lo menos ver un ápice de luz y de decir, Ay, ahí me veo yo. En esto me veo. <risa> en, claro. esto me, en esto me aceptan, en esto me, me, me siento tal, ¿no? Y, y esos niños, ¿qué pasa? Que los padres están estudiando con ellos o no sé qué. Claro, al final es, una, es un agobio para los padres, es un agobio para los niños. Todos los días repitiendo lo mismo, ¿sabes? Y así, entonces al final, todas esas cosas que se van repitiendo en la relación con tus hijos, finalmente es eso, es decir, es para, para aprender a hacer las cosas de otra manera, porque justo estamos ahí en el cómo hemos sido educados o cómo uh -huh. las creencias que tenemos, y al final cuando las haces de otra manera, entonces ya empiezan a cambiar. <ríe> es tan sí. sencillo de decir, uy, si estás es todos los días lo mismo, entonces hay que hacer otra cosa. Y abrirte al conocimiento, Neus, abrirte al conocimiento. Yo, eh, si fuese no, una sí. madre que, que estaría estancada con un niño de, de, de, de, con, con, diagnosticado con, con el síndrome de, de atención, este, el TDAH, Jope, pues es que buscaría la información antes que cualquier otra cosa, ¿sabes? Porque yo puedo entender que te frustres, que te angusties, que a veces digas, Jolín, no, para ya o sabes, si te salga, ¿vale? o sea, lo que hablamos, pero Jope, si, si ya estás así ya pasa todos los días, pues busca busca conocimiento, ábrete pero abrirse no es hacer el camino de, de la mayoría y eso es así, o ir al médico y que le den unas pastillas eh, durante cinco o seis años, creo yo eh, porque yo lo haría de esa manera, yo, o sea, y yo no es que lo haría, es que lo hago, es que <ríe> o sea, es que yo busco yo busco uh -huh. eh, y cuando me siento que conecto y tranquila con la persona ya está. O sea, eh, ya no me voy a meter en lo que esa persona tal o en un libro, o, ¿sabes? Uh -huh. Pues yo buscaría uh -huh. tus libros, vamos, básicamente, porque no hay nada más sencillo y económico, no sé cómo decirte. <risa> o sea, bueno, no un, sé, libro, un libro. Mi, mis libros marcan mucho la diferencia porque realmente, pues, no tiene nada que ver con lo que normalmente hemos escuchado sobre el TDA, ¿no? Que yo ya ya de principio ya le quito este, este término, ¿no? ya Esto para mí no existe. Entonces, Me encanta, ¿Cómo, ¿cómo lo dices? Dices que son niños con, este, no. con. Sí, lo que hay es un exceso de atención y un exceso de energía. Mal entendido por la sociedad, por la medicina. Bueno, esto ya es un tema, quizás si profundizamos mucho ya entramos en política, ¿no? Sí. Y en, en otros temas. Ya. Pero en realidad, eh, bueno, de alguna forma interesa ¿no? por, por la, la industria farmacéutica que exista uh -huh. esto. Pero bueno, yo por mi experiencia, pues yo siempre he marcado la diferencia en todo. Y yo creo que no es por casualidad, yo creo que tenía que llevar un mensaje. Y bueno, pues eh, esta diferencia que siempre me ha marcado, pues ha hecho pues, que yo haga una trilogía pues para... Mi intención es ayudar a los padres a que entiendan, ¿no? de que los niños son perfectos tal y como son. Cada, cada niño es perfecto y cada niño ha ido a la familia que tiene que ir, pues, para, para solucionar una serie de, de conflictos que hay ancestrales y, y bueno, muchas de las causas de, del exceso de atención y exceso de energía viene, pues, por, por, por un tema ancestral, ¿no?, transgeneracional claro, esto no se dice entonces, bueno, yo me gustaría que los padres sobre todo, cambiaran ya un poco la mentalidad que no sé cómo lo podemos hacer Mercedes, tú ya has dejado muy claro que tú tienes las cosas muy claras y ya sabes, ¿no? Bueno, como, yo pero, lo que tengo no, como, yo lo que tengo claro ¿qué es eso que... tú, perdón, ¿qué mensaje les llevarías tú a los padres para convencerlos de que Realmente deben bueno, ya el viejo paradigma de, de que los médicos tienen la verdad, de que la ciencia es lo mejor, tal y cual, pues, y que se ayeran un poco a otros conceptos, a otras soluciones, a otras posibilidades, que ¿cómo lo, cómo lo transmitirías? Yo, yo creo que, a ver, al final es como, mira, si estás todo el rato lo mismo, si te pasa lo mismo, hay algo dentro de ti. O sea, que te, que te dice, jo, que tiene que haber otra cosa, ¿no? Y que no es todo el rato lo... Porque yo no me puedo creer que las que todos los padres... O sea, yo entiendo que, jo, que las cosas... Vale, es que hay una presión de todo, ¿no? Entre el, el trabajo, lo otro, lo otro, lo otro. El colegio que tiene que no sé qué, todo. Yo entiendo, ¿no? ¿Vale? Y, y lo entiendo porque conozco eso. Y Pero, jope, de verdad, de verdad, lo primero es sentir. ¿De verdad nos sentimos bien medicando a nuestros hijos? No, de verdad. O sea, yo entiendo que, bueno, un paracetamol que te da la cabeza, no sé. Pues es que yo no me siento bien, yo no sé si es por educación, ¿vale? Pero yo lo he pasado mal. Cada vez que he tenido que darle hasta un paracetamol, hasta la piretal a mi hijo, ¿vale? Uh -huh. Y mi hijo fue operado de, de... O sea, yo creo que la vida, claro, me dijo, tal, de esto, pues ahora te tienes que poner en manos de médicos fue un equipo maravilloso, o sea, quiero decirte que es una cosa y un y, y todo, ¿no? Y para mí fue un aprendizaje y, y, y eso. Ahora, hay que diferenciar, o sea, e, e, eso, pero pero pero de verdad, o sea, y luego de verdad, es decir, oye, pero si, si, si, si, si, si medicas o el antibiótico, por ejemplo, yo era pequeñita, era pequeñito, Enrique, para todo, hombre, y yo decía, pero si está peor, pues observa. Entonces es que no ha servido, o sea, observa, observa, no ha servido. Y yo es que es, me pongo así porque, claro, es verdad que eso, pero si yo puedo entender, pero joder, siente, ¿de verdad te sientes bien siempre con eso? Es que ni lo. La mayoría de la gente no hace ese ese eso, ¿no? Yo es que para mí es como, no me siento bien haciendo esto, entonces tengo mi propio trabajo, a veces es que, ja, Mercedes, no te hago, es un este y ya está, le doy la cabeza. Y, y a lo mejor es mejor el sentimiento de, venga, te voy a dar algo o tal, pero ya a lo mejor, pues le pongo una mantita, o le pongo no sé qué, o sea, es ese cariño, ¿no? Yo ya he entendido que es ese cariño, ¿no? Primero, o sea, lo último de lo último, para mí, es eso, es recurrir a un medicamento, para mí es lo último, pero como estamos en una época de, de el corto plazo y la impaciencia, es como Zaska, ya lo necesito porque mañana tengo que ir a trabajar, el niño no puede, tiene que curarse, y es un tal entonces, uh -huh. es que es un o sea, es que para eso eh, te tienen que dar fuerte o sea, no, en serio, o sea, es como uh -huh. y aún sí. así pues bueno, pero es eso es sentir, tú te sientes de verdad bien con eso pero hay padres que incluso dicen, pues no, me, no, claro, no me siento bien ¿cómo te vas a sentir bien? dándole a tu hijo algo que no sabes realmente lo que lleva porque no lo sabes no lo sabes, no lo sabemos lo que lleva un medicamento, por ejemplo, no lo sabe, sí, lo pone ahí, pero no tienes ni idea tú. Sueltas tu confianza, se la das al médico porque se supone mmm, sabe y tú te conformas uh -huh. y te quedas contento con eso. Pero, pero da igual porque tu hijo sigue, sigue igual. Y si no te da y si tú le ves a tu hijo apagado, en el caso de un este del TDAH, porque ya no está con esa energía, ¿o oh, petas Pues eso es una invitación. Claro. claro, diría, está hecho un, no sé, un apotronado, <risa> no, lo sé, claro. no lo sé, no sé cómo decir, no sé, o sea, quiero decir, es sentir, lo que hemos hablado, sentir, de verdad, si te sientes, pues busca, busca, porque jamás, jamás ha habido tanta información, tanta gente compartiendo, tanta gente enriqueciendo con su marca, como digo yo, jamás uh -huh. ha habido tanta oportunidad, tanta opción a conocer experiencias de las otras personas y dejémonos ya de etiquetas, de titulitis y de historias y de y de, y de, y de, y de hecho 20.000 cursos y no sé qué. Uh -huh. O sea, lo que importa es la persona y esa experiencia de esa persona y el esfuerzo que ha hecho esa persona para marcar la diferencia. Y marcar la diferencia es no pensar como los demás, porque es imposible si somos humanos y somos diferentes y cada uno piensa de una manera. Si todo el mundo piensa igual, es que no estamos siendo humanos. Yo lo siento, pero es que es así. Sí. Es que hay alguien que piensa por todos. Y al final, es decir, Jolín, es tan sencillo como eso. No, marcar la diferencia es ser uno mismo y pensar por uno mismo, por tu experiencia. Y cuando piensas por uno mismo y te abres, el universo, Dios o lo como quieras llamarlo, te ofrece a la persona, a la experiencia, al producto, llámalo X que necesitas. Porque sí. es así: si, si padres se abren de verdad, sienten y dicen, jo, yo ya, es, esto, no, ay, esto no puede estar bien. Yo no me siento bien con esto, ¿sabes? Sí. Si, si, si, si se atreven a sentir, se abren y te conocen, y leen tus libros. Tú, o otros pero sí. ese es el paso y con eso es tan sencillo lo que pasa que es hay, es que está todo tan automatizado en piloto sí. automático y, y es eso sin sentir automatizando los pensamientos y entonces sí. de ahí parte todo de ahí parte sí. todo claro al final quién paga el pato por los niños los niños ese es el problema no eh, bueno estoy totalmente de acuerdo con todo lo que has dicho y, y bueno pues nos quedaremos con, con tu mensaje como madre de, de bueno de abrirnos de, de, de eso de, de no tener miedo a marcar una diferencia y, y de aceptar es que es lo normal claro. posibilidades claro porque hacer siempre lo mismo no te lleva a nada como tú has dicho no. Bueno, pues a ver si con estos mensajes las personas que nos escuchen, que sean padres o madres, pues tomen esa conciencia y, y bueno, intenten pues conocer a sus hijos desde otra perspectiva, ¿no? Desde, desde sus talentos y desde sus potencialidades. Entonces, bueno, como he dicho al principio, estoy muy agradecida a tu colaboración. Gracias, gracias, gracias, de verdad. Eh, animo también a todas las personas que nos escuchen a que lean tus libros, porque, sí. bueno, son fantásticos bueno, y te abren. Yo en mis libros hablo de, riqueza, hablo de riqueza, pero porque el concepto de riqueza es otro concepto que hay que llevarlo a su origen, porque la riqueza es lo que nosotros llevamos. ¿Los talentos? Los ¿No? talentos, el raciocinio. El pensar por uno mismo, porque persona es persona con raciocinio. El tomar conciencia y el tener nuestra identidad. Y marcar sí. la diferencia es ser tú. Si es que. Pero para eso hay que desaprender lo que creemos de nosotros. Eso hay un libro de este de Joe Dispensa ah, que sí, se total. llama Deja de ser tú. Y, eh, y me encanta, porque es sí. que al principio dices, ¿cómo desaprender? Y yo que, ¿sabes? Con esto y, jo, y No sé si te pasa que lees un libro y a los meses empiezas como a entender más. Sí. No sé, ¿te ha marcado sí. más, pero no sí. en ese momento? Sí, sí, sí. A mí, precisamente, Joe Dispensa me, me inspiró mucho, ¿no? Y en mis libros hago mucha referencia a él, porque también habla de la energía, precisamente, en su libro Sobrenatural... Es maravilloso, o sea, y es algo que dices, uff, aquí sí que hay sabiduría, aquí sí que hay cosas que me pueden servir, ¿no? Entonces tenemos que abrirnos a esas cosas que realmente son buenas para nosotros, ¿no? Que nos dan, nos dan herramientas eh, para nuestro autoconocimiento, ¿no? Y, sí. sí, totalmente de acuerdo, ¿eh? Totalmente. Sobre pues, todo, a, pues eso, te invitan a darte cuenta que, que es experimentar realmente. La vida uh -huh. es experimentar. Pero si le vas cortando experiencias, eh, pues eso, eh, con, uh -huh. creyendo que no, no viviendo ciertas cosas o no atreviéndote tal. Eh, uh -huh. Pero al final, la vida siempre nos va a invitar a que lo hagamos. Entonces, uh -huh. pues bueno. Sí. sí. sí. Si podemos Hemos invitar a, a las personas a que marquen la diferencia y a que, sí. Sí. Ya que estén muy contentos de, de ser quienes son, ahí pues... El cambio de conciencia, el cambio al nuevo paradigma, ahí es donde estamos entrando y bueno, pues nosotras, ¿no? como muchas otras personas que también conocemos, pues estamos apoyando a este cambio porque es lo mejor que podemos hacer para nosotros mismos y para todo el planeta en general, ¿no? O sea, y el amor, ¿no? El amor incondicional que hemos de tener y potenciar también eh, es algo que tampoco nos enseñan en el colegio, ¿no? No, el amor es que lo hemos entendido también con las películas y todo eso y claro, al final, pues de verdad, ¿eh? es que es volver a lo más sencillo a, lo que te, a las personas que te cruzas por, en el día a día y a lo que tienes en tu casa, a tu familia y ahí aprendes, ¿sabes? O sea, sí. porque al final, eh, eh, claro, es que entre películas, eh, televisión, todas esas cosas que nos han ido introduciendo en, nuestro, en nuestra mente, al final, claro, son lo que nos alejan de, de ser nosotros en nuestro, en nuestro sí. amor. En nuestro sí. amor que es eso, que es esa vibración yo creo que sale de nosotros y que a veces duele, sí. y que duele. Pues mira, Mercedes, nos vamos a quedar con el amor incondicional que marca la diferencia en todo, porque el amor eh, cambia todo, entonces, eh, para bien, para lo positivo. Y bueno, pues como he dicho anteriormente, muchas gracias por, por haber colaborado y por haber aportado tu sabiduría, y, y tu simpatía sobre todo y energía muchas gracias bueno, mucho, muchas gracias y, y bueno y, es, y, y, y a ver si tocamos muchos corazoncitos ricos bueno pues bueno. quedamos para el jueves que viene con vosotros estaré pues hablando de algún tema o bueno si puedo invitar a alguien y nos vemos hasta bueno. el jueves que viene Adiós. Muchísimas gracias, un abrazo. Adiós, un abrazo. Adiós, adiós, adiós. adiós. adiós. adiós. gracias.